Tratamiento de imágenes digitales. Logotipo vectorial. Abre el InScape y selecciona la herramienta Rectángulos y Cuadrados. Y traza un rectángulo. Puedes cambiar el color. Ahí en la barra de colores, en la paleta. Y vamos a cambiar el ancho a 350. Podrías poner otro valor. Pero el alto debe ser el mismo, 350 en este caso. Y con esto conseguimos un cuadrado. Ahora vamos a dibujar un círculo. Que eh, lo vamos a ubicar en la parte de baja del cuadrado. Y lo que vamos a hacer es seleccionándolo. Mmm, puedo coger y cambiarle el tamaño. El círculo voy a poner otro color para poder diferenciar el cuadrado. Si yo pongo un ancho de 350 y un alto de 350 tendría un círculo del mismo tamaño eh, que el cuadrado ahora, si te fijas, lo que quiero hacer es, eh, aproximadamente, eh, ubicar el círculo a la altura de, de la parte baja del cuadrado pero no logro hacerlo oh, a mano, entonces lo que voy a hacer es eh, seleccionar en Objeto eh, la herramienta Alinear esa herramienta ya la tenía abierta, está por un lado, en el caso de que no tenga abierto se te abrirá. Y ahora ¿no? lo que vamos a alinear es en, en el eje horizontal, en este de aquí, perdón, en el eje vertical, eh, vamos a, a centrar los objeto. Si te fijas ahora, el objeto estará centrado ok, una vez hecho esto vamos a seleccionar seleccionamos los dos objetos y en el menú trayecto vamos a hacer una unión vamos a crear un nuevo objeto que es la unión de estos dos vale una vez que hagamos esto lo que tenemos que hacer es vamos a fijar un punto intermedio y a ese punto le vamos a poner unos nodos simétricos estos nodos me, me permitirán hacer curvas bajo el punto y ahora con los nodos puedo curvar. Podría hacer la forma que quisiera. Yo he hecho esto tú puedes hacer la que quieras. Cuando tengamos hecho esto, lo que vamos a hacer es seleccionar el objeto y vamos a pegar, copiarlo y pegar. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo cojo, pego y copio y quiero ajustarlo justo encima, cambio el color para que veas eh, que no está realmente ajustado, tendría que ajustarlo con alinear y estos son un montón de pasos entonces en vez de hacer esto lo que hago es que eh, lo voy a copiar utilizando la función control D con control D se me copia y me, se me pega sobre la misma posición en la cual está ahora lo que voy a hacer con esta segunda copia es que lo voy a hacer más pequeñito y lo alinean los dos ejes con respecto al anterior necesito seleccionar los dos para poder alinearlo de nuevo Voy a coger y voy a seleccionar el objeto, el primer objeto que está el color amarillo ¿vale? Voy a seleccionarlo para hacer una copia y pegar Ahora ya tengo mi objeto copiado y pegado, ahora tengo dos El de arriba, el que tengo visible, lo voy a poner en color blanco y lo voy a bajar un nivel O sea, el amarillo se me acaba ya ahora el mismo encima y con respecto al amarillo lo que vamos a hacer es, lo voy a reducir un poquito, como hice antes y lo alineamos, lo alineamos, lo alineamos en los dos ejes una vez alineado le voy a poner el mismo color que la capa que tengo, el objeto que tengo en la punta 2 abajo de la capa y ahora, cojo todo, lo selecciono y lo que voy a hacer en vez de unirlo, lo voy a hacer es agrupar de esta forma tengo un solo objeto agrupado y en un momento determinado lo puedo desagrupar. Ahora toca escribir el texto. Vamos a escribir y escarrizar para ponerlo en el interior del escudo que he hecho. Con la selección selecciono el objeto y lo arrastro dentro. ¿vale? Aquí puedo cambiar el color para que se resalte más sobre el fondo que tenga. ¿vale? Y con... Eh, la tipografía, el texto de tipografía, puedo cambiar el, la tipografía si quiero que sea eh, negrita, cursiva, quiero cambiar el tamaño. ¿vale? También puedo cambiar el tamaño con, directamente manejando el, el tamaño de las letras. Alineo también, vale solo voy a alinear en la vertical y voy a hacer lo mismo que antes, voy a coger... Y voy a agrupar en objeto, voy a agrupar eh, el texto con el escudo. Ahora me voy a crear una nueva capa, no un nuevo objeto, perdón. Que sea más o menos grande, va a ser un rectángulo cuadradito. Y este, esta capa, eh, perdón, este objeto voy a llevarlo a, a la parte de atrás, fijo un tamaño... Más o menos, dependiendo, de, dependiendo del tamaño de que hayan hecho el, el escudo pues Que sobresalga un poco por los lados Lo pongo más o menos a la mitad Y ahora sí lo que voy a hacer, seleccionándolo, es que lo voy a alinear verticalmente Y ahora este objeto lo voy a llevar atrás De forma que se me quede por detrás de, de los objeto, del objeto principal aquí voy a escribir eh, el año del curso académico en el cual estamos y seleccionando, bueno, puedo cambiar color y seleccionando eh, seleccionando solo el, objeto, el texto ¿vale? puedo copiarlo y ponerlo en el otro lado de esa forma no tengo que escribirlo de nuevo, simplemente lo copio, lo pongo en el otro lado, y ahora aquí en vez de poner 2018 pongo el año en el cual termino el curso, que es 2019 selecciono los tres objetos la barrita y los dos, y los dos textos y ahora sí que voy a alinear en horizontal para que se me queden a la misma altura los textos vamos ahora a poner un círculo, voy a hacer un círculo más o menos del tamaño de, de una curvatura similar a la de que tenemos abajo y voy a escribir un texto, en este caso voy a escribir mi nombre aquí puedo cambiar el tamaño del texto si me hiciera falta vale. y en poner en trayecto seleccionando el texto y el círculo lo pongo en trayecto con respecto al círculo ahora seleccionando los dos voy a hacer que se inviertan eso hará que se quede por dentro y ahora seleccionando el círculo voy a poder, pinchando dos veces, voy a poder girar el círculo y con el círculo me va a girar el nombre también voy a poner una línea para saber aproximadamente dónde las tiene que caer las letras de los bordes del nombre para que se queden más o menos simétricas después una vez hecho esto me puedo puedo eliminar la línea y ahora lo que vamos a hacer es que seleccionando seleccionando el texto voy a modificarlo esto lo puedo hacer a posterior lo importante es que hagamos objeto a trayecto trayecto eso lo que permite es desvincular el texto del círculo y ahora me puedo cambiar el color y puedo moverlo tranquilamente el texto como si fuese un objeto entonces lo alineo y lo muevo a donde yo quiera una vez hecho esto, una vez que ya tenga el nombre aproximadamente en la parte de abajo Lo que puedo hacer es incorporar un no objeto más Para ello primero vamos a hacer como antes una agrupación de todos los objetos Para poder manejarlo más fácilmente Lo que vamos a hacer es una estrella, puede hacer una estrella de 3, de 4, de 5, de 6 puntas ¿vale? con un radio de unos 400 450 para que no para que no sea demasiado gordita la estrella o sea, hacemos la estrella en este caso es una de 5 puntas la selecciona la llevamos a unos al centro y lo que voy a hacer es eh, duplicar esa estrella una vez que la tengo en el centro la duplico y lo que voy a hacer es que la voy a poner, la voy a, poner a, la dupli, a la estrella duplicada color negro. La desplazo hacia abajo a la derecha y la pongo detrás. Con ese, esa estrella negra todavía seleccionada, la ubico más o menos de forma que parezca que es una sombra. Y con esa estrella más o menos uh, seleccionada, vamos a poner un desenfoque. Desenfoque tipo desenfoque, aplicamos. Una vez que lo apliquemos una vez ya está hecho, aunque no parezca que no haya hecho nada. Y vemos cómo ha hecho el desenfoque. Ahora, para poder, eh, para poder manejar bien la estrella, para poder moverla bien, podemos coger y seleccionar las dos estrellas. Y en objetos hacemos que se agrupen. Una vez agrupadas, ya yo puedo moverla bien, poder quedar, centrarla y demás. Ahora toca guardar la práctica y enviarla por el EVAGD.